Mira que me gusta a mí la tierra nuestra de Castilla y León, pero hoy estoy disfrutando, como hacía tiempo que no disfrutaba, porque... joder, ¿y cuánta gente joven quisiera tener la energía que tienen estas personas que tengo aquí conmigo, compañeras compañeros de Sanzones, en la provincia de Zamora? Un pueblecito precioso, muy cerquita de la capital, y que he conocido gracias a nuestro amigo Luis. A Luis ya le conocéis, es de Santarem. Y, y se puso en contacto conmigo y me dijo, oye, pues hay un grupo de personas aquí en Sanzones que cantan canciones excepcionales con una coral... Que, bueno, yo creo que mejor que yo, Luis, nos va a presentar a este elenco de grandes mujeres y enorme caballero. A ver si toman un poco de... de, de que sirva un poquito también de reflejo para que se animen más hombres también a, a cantar, ¿verdad? Sí, hemos tenido mala suerte con los hombres, teníamos más y al final se ha quedado se ha quedado el solo. Bueno, pues, eh, pues sí, es que aquí en este pueblo de Sanzoles hemos, eh, hemos hecho un grupo ya hace mucho tiempo, llevamos ya bastantes años, un grupo de canción que poco a poco parece que se han ido animando más cada vez, que bueno... Y la verdad es que estamos actuando fuera también del pueblo, nos llaman para actuar fuera, y, hombre, yo creo que se va a notar cuando, cuando lo escuchen, que hay, es un grupo con una enorme energía, con una enorme vitalidad, cantamos canciones muy alegres, a veces hasta las representamos, ¿verdad? Hacemos representación, como si fuera teatral, de lo que cantamos, y hacemos unas actuaciones de lo más entretenidas. Yo me he fijado en unas cuantas que cuando decían aunque me ves, que me ves, que me ves, que me hacía... ¿Eh? No, no teatralizaba, yo creo que... Personalizaban un poco lo, el, el, el, el, exacto, lo que lo que se está haciendo y, y esta canción no es precisamente castellonesa por lo tanto es un grupo abierto con una mentalidad también como ella es abierta y que música tradicional la que os gusta, ¿no? Sí, la verdad es que aquí nos hemos encontrado con un problema y es que no había canciones del pueblo. Hay una, Zumbale, es, un es lo único que hemos encontrado, eh, que es una canción pues de chunga, es una canción es una canción eh, poco seria, afortunadamente, es que las canciones tienen que ser poco serias también, tiene que haber de todo. Eh, no hemos encontrado, no se ha, no se ha conservado eh, folclore aquí. Entonces estamos dentro de una refolclorización, digamos, pero adaptándola, porque esa misma canción eh, Manchega, que tú mencionabas, le hemos metido dos estrofas del pueblo, ¿eh? las hemos hecho entre todos y hemos metido dos estrofillas del pueblo porque hay que personalizarlas. Esto es refolclorización. Si viene alguien a buscar canciones del pueblo, eh, que nadie le cante nada eh, porque, porque le vais a cantar una de León, una de Ávila, una de La Mancha, otra de los no sé de dónde. Es decir, esto es refolclorización pura y dura. En, ese, en eso estamos. Pues vamos a hacer una cosilla. Como yo sé que estáis deseando escucharlas, vamos a escuchar el primer tema, cantar lo que os dé la gana, ¿eh? lo que os venga primero. Yo os he dicho antes la de aunque me veas, aunque veas es que me caigo, pero si os queréis levantar y cantar una de la monja, que también me ha encantado y otras, todas muy poéticas, muy líricas, muy serias, muy formales, vais a disfrutar muchísimo con esta agrupación que no nos hemos dicho cómo se llama. Es el coro de la Asociación Melitón Fernández de Sanzoles. Un nombre muy cortito, como habéis comprobado. Vamos a escucharles y se dejamos enseguida. Gracias. Bueno, volvemos, aquí nos tenéis de nuevo, habéis disfrutado, ¿verdad? Yo se me, se me van los pies, lo que pasa es que estuvimos en un lugar muy especial y, y estamos en la casa de aquí de nuestra amiga, estamos en un lugar muy especial. Sí, es el casino, de lo que era el casino del pueblo. Aquí ha habido actuaciones de, de, de, de flamenco y de otras cosas, ha habido, ha habido de todo. tiene una terraza ahí fuera apañadísima, donde se han hecho actos y se ha hecho de todo. Aquí hemos hecho también nuestros ensayos muchas veces, o sea, esto es un sitio consolera. Y veo ahí una reliquia que es un gramófono, no sé si lo podéis eh, ver, seguramente que mi compañero David ahora mismo lo está enfocando. Eh, eh, es un lugar... ...que estaba pensado precisamente para eso... ...para compartir buenos momentos... ...bastantes desgracias tenemos ya en el día a día... ...como para... ...pero a mí me parece hacer una cosa un poco especial... porque ...y reconocer sobre todo... ...dentro de lo que es música tradicional, la danza... ...la tradición oral en, en, en grandes líneas... ...hay algo que es de vital importancia... ...que son precisamente ustedes, las mujeres... ...las madres, las abuelas... ...las personas que más han transmitido de una forma directa... ...la música y la esencia... ...y el sentimiento y la forma de divertirse... ...sana y sin ninguna pretensión simplemente pues eso con cuatro cositas que tenían ustedes cuando eran niñas y, y yo creo que es una, una buena un buen momento para poder de, dedicarlas también a ellas parte de, del trabajo que estés haciendo y que tomen ejemplo en otras localidades que no hay edad que simplemente lo que hay que hacer es voluntad y juntarse con unas personas como en tu caso que saben un poco o bastante en tu caso de música arreglarla y juntarte en un lugar como este un lugar para bailar para cantar para disfrutar y sobre todo para hacer que los demás también puedan disfrutar Sí, la verdad es que quien ha transmitido la, eh, la tradición oral han sido... Básicamente las mujeres. El 90% de las personas que nos cantaban las canciones en los pueblos han sido mujeres. Eh, los hombres no se las sabían. Eh, los hombres participaban menos, es lo que tiene. Eh, los hombres, si, si una mujer se pone a cantar algo, enseguida al hombre le suena. Pero los hombres no eran los que llevaban la voz cantante. De hecho, las pandereteras en, la, en el baile a la salida de, de la misa del domingo, eh, pues eran mujeres, siempre eran mujeres. Y en cuanto a lo de juntarse, claro, pues si es que... Si es, a ver, no es tan fácil, por una razón, requiere tiempo. Requiere tiempo, porque cada uno canta de una manera, cada uno tiene su sensibilidad, tiene su, tiene su forma de hacer las cosas. Y en un coro, pues hay que terminar unificando la forma de cantar. Y es una cuestión de tiempo y de ganas, exclusivamente. Y trabajo, evidentemente. Ha dicho una cosa que estoy de acuerdo, pero hay lugares donde también los hombres cantaban, pero hay una cosa que se nos ha olvidado, que es el contexto en el cual se cantaba... Quizás las mujeres, al ser pequeños, también estábamos más tiempo con la madre que con el padre, que el padre estaba más fuera de casa que, que la madre. Pero yo recuerdo a mi abuelo cuando estaba con, con el ganado en la montaña, pues cantaban, o cuando estaban arando, cuando estaban segando, era otro tipo diferente. Pero es cierto, la mujer era fundamental y es fundamental, y queremos dedicarles, si os, os parece bien a todas vosotras, esta siguiente canción para que la bailen, muy especialmente a todas las mujeres de Castilla y de León, y por antonomasia de Europa entera. ¿Qué narices? ¿Te parece bien? ¿Os parece bien? Pues para vosotras mujeres una buena canción de Sanzoles con L que antes me he equivocado, le ha puesto una N ¿eh? con mucho cariño y sobre todo con mucha alegría vamos a bailar vamos a disfrutar con nuestra coral de Sanzoles y a bailar ¿eh? que va por todas vosotras. Sí. si Ya estamos aquí de nuevo y está Luis un poquitín tenso porque el hombre lleva un día un poco complicadillo y dice que no llega, que no llega, que no llega, que no llega, que no llega, que no llega pero vas a llegar, ya verás cómo vas a llegar. Oye, si hay alguna persona que quiere contrataros para que vayas a su localidad a, a compartir este buen momento y esta forma de hacer música tradicional tan bonita y tan al día, sin perder tampoco lo que es la música tradicional en su esencia, ¿cómo podemos hacer? ¿Hay algún teléfono, alguna página web? Esto se lo paso a Mari Carmen, la presidenta. <risa> Bueno, pues sí. Nosotros nos llamamos la asociación cultural Melitón Fernández de Sanzoles. Tenemos una página en Facebook y además, pues se pueden contactar con nosotros a través de un número de teléfono: 635 50 34 56. Fíjate qué sería se pone, ¿eh? y he visto cuando cantaban cómo eran, que ¿eh? eran las de micrófonos. No son así, son muchísimo son más cercanas y, y, y vamos a hacer una cosita. Ahora vamos a dejar que se Marche tranquilamente a sus compromisos, pero yo me voy a quedar un poquito más. Vamos a bailar desde Sanzoles, en la provincia de Zamora, insisto, un pueblecito encantador, con una gente que a mí me ha encantado, que es esta coral maravillosa de mujeres y de hombre ¿Qué coño hay?